Bueno, pues, buenos días. Gracias por venir a los que estáis a través de las redes y a los que estáis presencial. Hoy venimos eh, a daros una noticia que nos llena de alegría porque esta tarde se va a conformar la mesa de trabajo que va a dar curso para la segunda edición de los presupuestos participativos del barrio de Torrero, del distrito de Torrero. Esta tarde constituiremos una mesa donde van a participar todos los eh, grupos políticos, entidades vecinales, asociaciones, eh, cualquier tipo de entidad que está trabajando en el barrio y quiere formar parte de esta mesa de trabajo. Ya sabéis que el año pasado hicimos la primera edición de estos presupuestos participativos en el distrito de Torrero, que supone que un 30% del presupuesto de nuestro distrito, que está en torno a los 60.000 euros, es decir, estamos hablando de unos 18.000 va a ser destinado por parte de los vecinos y vecinas directamente en lo que nosotros llamamos como una herramienta de apertura democrática. Van a poder participar todas aquellas entidades, vecinos, vecinas a título individual, entidades, asociaciones que tienen vinculación con el distrito de Torrero y con la importancia de que se puede acceder siempre y cuando sea mayor de 14 años. Esto nos parece importante. Porque a través de la experiencia del año pasado hemos constatado que los alumnos y alumnas de institutos y de centros de secundaria son un gran puntal de, de lo que sería el avance democrático y, por lo tanto, nos parecen una de las eh, variables. Porque, como ya sabéis, el ejercicio de decisión en este país, a no ser que cambien las cosas, se ejerce a partir de los 18. Como os decía, eh, el año pasado… Eh, recibimos varios proyectos que estaban en los ámbitos que se decidieron por parte de la mesa de trabajo, que eran en el ámbito educativo, cultural, que fomentan la convivencia, eh, con las redes comunitarias, el medio ambiente y la salud. También estos eh, proyectos tienen que tener como objetivo el respetar y promover la igualdad entre todas las personas, independientemente de su género, de su lugar de nacimiento, de su edad o su situación económica y social. Nos parece muy importante y una buena noticia, en este sentido, permitirme que saquemos un poco de pecho, porque para nosotros en el barrio ha sido una experiencia muy buena, novedosa, que ha abierto la participación y el derecho de los vecinos y vecinas en el seguimiento de lo público, en el seguimiento de a dónde van los impuestos de todos y todas, y porque además es una herramienta que permite la colaboración, no la competitividad, que es algo a lo que el tradicional sistema de subvenciones y ayudas nos ha llevado, porque hay que cumplir los requisitos, porque, efectivamente, compiten unos proyectos con otros. En el caso de los presupuestos participativos del barrio de Torreira, hemos conseguido hacer reuniones en las cuales diferentes entidades se han puesto de acuerdo para colaborar. Entidades que tienen, por ejemplo, desde lo vecinal, con servicios municipales. Y… Como os decía, también es una buena noticia porque, aunque el Gobierno de PP y Ciudadanos, por tercer año consecutivo, ha decidido no llevar a cabo presupuestos participativos a nivel ciudad, en el distrito de Torrero vamos a seguir con esta línea porque, primero, es una demanda del barrio. Esto es importante porque hay un tejido social pujante que nos lo demanda. Y, segundo, porque creemos que todo lo que sea ahondar, en la democracia participativa nos hace ser una ciudad mejor y nos acerca a los estándares europeos que ya sabéis que están en ese sentido funcionando. Eh... Nos lleva también esta herramienta de profundización democrática a una mayor transparencia porque permite el seguimiento de lo público. Como os decía, hemos tenido el año pasado ya una gran participación. Nos gustaría que este año, eh, con esta mesa de trabajo, que va a ser la que va a determinar las bases y va a ser la que va a hacer el seguimiento de los proyectos, incorporar todo lo que el año pasado hemos avanzado y así eh, llevar a cabo estos presupuestos participativos del año 2022, aún más, con más cercanía y con la participación, como, como sabéis, de los vecinos y vecinas. Y, básicamente, esta es la noticia que queríamos traeros, que nos parece de las buenas noticias que se pueden dar, porque para nosotros es un logro. Sí, quería se la Mesa de Trabajo? Después, son los bueno, en el momento que se constituye la Mesa de Trabajo ya se llevará al próximo pleno, que, si no recuerdo más, es el 22 de febrero. Y ya a partir de ahí vamos a hacer la, el periodo de presentación de proyectos, de tal manera que normalmente suele ser a finales de abril-mayo, cuando ya los tendremos. Esta mesa de trabajo tendrá que ver que se cumplen con las normativas que, básicamente, lo que os decía, que sean proyectos que respetan la convivencia y que la fomenten en los diferentes ámbitos y con unas mm, determinadas cuestiones mm, en cuanto a lo económico y ámbito de aplicación. Y luego, ya pues el último trimestre del año será cuando se lleve a cumplimiento. De hecho, este mismo mes, no, en principios de enero tuvimos una, una buena noticia, que era un proyecto que había sido, por ejemplo, la decoración por parte de de una entidad del centro de la parte de pediatría del centro de salud del barrio, pues se ha culminado estas fechas. O sea, que el procedimiento como te decía, se valida por parte del pleno, después tenemos las fechas de abril-mayo y ya tenemos todo el último semestre para llevarlo a cabo. Sí. Se van a mantener, lo que pasa es que, como la buena noticia es que hemos adquirido cuestiones de la, la experiencia, porque siempre decimos que eh, los proyectos participativos eh, y los presupuestos son una herramienta que nos permite recoger lo mejor, lo mejor de la población, que es la que realmente está viviendo directamente. Bueno, pues hay algunas variables que hemos visto que podíamos incorporar y, por lo tanto, la mesa de trabajo se planteará. Eh, como te decía, por ejemplo, una sorpresa el año pasado fue que… En vez de seguir la tónica general de presentar muchos proyectos, hubo entidades que decidieron coaligarse, colaborar, para que ese proyecto, que tendría que ver, por ejemplo, con el tema de la bicicleta o el medio ambiente, se hiciera. Con eso se consolidaba el, el que el proyecto saliese y, a la vez, hemos hecho eh, colaboración entre entidades que, bueno, pueden ser del ámbito del medio ambiente, pero también tienen que ver, por ejemplo, con los servicios municipales. Con lo cual, esa experiencia es la que nos interesa porque permite que las personas colaboren y decidan. Entonces, no, no descartamos que ampliemos algún ámbito.